El, eh, el laboratorio de hoy corresponde a equilibrio químico en el Google Classroom está posteado la guía y eh, como les comentaba es una guía que desarrollamos la profesora Judith eh, Judith Canao y, y Persona eh, intentando o, o entendiendo un poco de que la, este tema aún no se ha tocado en, en la parte de teoría pero vamos a intentar entender un poco el tema para que cuando lleguemos a la parte de teoría ya esto esté bastante consolidado o de alguna manera puedan entender más fácil la teoría con estos experimentos que vamos a realizar el día de hoy. Entonces pues les comentaba que en la naturaleza nosotros como químicos somos capaces de representar cambios que ocurren a través de una reacción química. En este caso vamos a tener un compuesto A que sufre una transformación química va a formar entonces un compuesto que llamémoslo B. Lo que yo hice a continuación fue establecer una gráfica en donde en el eje vertical van a estar las concentraciones de las especies de la reacción, y en el eje horizontal van a estar el tiempo en el cual transcurre la reacción. Entonces yo puedo establecer que inicialmente, esta sería la concentración de A, e inicialmente, antes de que A se convierta en B, no hay ninguna cantidad de B, entonces aquí tenemos que ver que tiene una concentración de cero. A medida que el tiempo de la reacción o que la reacción empieza a ocurrir, la concentración de A se va viendo disminuida porque se está consumiendo. Entonces, una gráfica de A va a ser más o menos similar a esta. Llega un momento en que la concentración de A deja de cambiar. De alguna manera parecida, B empieza a existir, se está empezando a formar, y la gráfica más o menos indica un incremento de B hasta que hay una concentración de B que ya no empieza a cambiar con respecto al tiempo. En este punto que voy a marcar acá con el resaltador, este punto en donde las concentraciones ya no varían más, estos puntos que estoy marcando acá, no sé qué hacen a verlo, allí se dice entonces que la reacción química ha alcanzado un equilibrio. Y el equilibrio no es más que cuando no hay variación de las concentraciones, de las especies involucradas en la reacción. Entonces en este punto, de aquí hasta acá, la reacción está en equilibrio: en equilibrio químico. Eh, nosotros, como químicos, podemos establecer eh, diferentes variaciones de, la, de las velocidades con las cuales se está consumiendo A y con las cuales se está eh, consumiendo, formando B. De esta manera, nosotros podemos establecer en una reacción química general, por, por ejemplo en donde tenemos A moles del compuesto A, más B moles del compuesto B, producen C moles del compuesto C, más D moles del compuesto D. Nosotros para esta ecuación química general, podemos escribir una cociente de la ecuación, y que tiene que ver con las concentraciones, o la variación de las concentraciones de A, B, C y D, con respecto al tiempo que vaya transcurriendo la reacción. Ese cociente nosotros lo vamos a llamar ahora Q, y Q va a ser igual a la concentración de C elevado a la potencia del cociente este, por la concentración de D, elevado a la, a la potencia del, del, del número que acompaña a las moles de D, sobre la concentración de A, elevado a la potencia del cociente de A, una, por la concentración de B, elevado a la concentración, a la, al, co al cociente de B. Este valor de cociente de la reacción yo lo puedo calcular en cualquier punto. Si, si yo lo, lo calculo acá, en, en este punto voy a tener que el cociente va a ser cero porque eh, las concentraciones de los productos van a ser cero y un producto de cero va a ser, va a diciendo cero, entonces el cociente va a ser cero. A medida que la reacción empieza a ocurrir, Q empieza a variar, sí, Q empieza a cambiar, el cociente de la reacción empieza a cambiar. En este momento, pues, o en este punto de la gráfica, en donde las concentraciones son iguales, aquí en este punto de la gráfica, donde las concentraciones de A y B son iguales, cuando yo calculo el cociente de la reacción, eh, Q, si lo calculo en este tiempo, en este tiempo, o en, otro, en este otro, otro tiempo, todos los valores de Q van a ser iguales, van a ser constantes. En este momento yo digo que Q se convierte en K, el cociente de la reacción se convierte en la constante de equilibrio de la reacción. Entonces los valores de Q se calculan de igual manera, pero estas concentraciones que ustedes ven acá son concentraciones en equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio se representa por la letra K mayúscula, o ustedes pueden colocarle Eq, es igual a la concentración de los productos, si estamos teniendo en cuenta esta reacción, eh, concentración de, de C, la potencia C por la concentración de D, la potencia D sobre la concentración de... A la potencia a por la concentración de P a la potencia o. todos estos valores son en equilibrio voy a resaltarlos con otro color para asumir que son en equilibrio estos valores que estoy resaltando acá son valores de la constante o de las concentraciones en equilibrio es decir, cuando la reacción ha alcanzado un punto en donde las concentraciones no varían más Consideremos una reacción química Conocida. En este caso, si ustedes van a, a la guía del laboratorio, vamos a tener que el tetraóxido de nitrógeno, el N2O4, gaseoso, vamos a escribirlo así. Produce dos moles de NO2, también gaseoso. Entonces, vamos a nosotros a intentar escribir la constante de la constante Vamos a colocarle caso 1 que es de esta reacción, cuando ocurre de izquierda a derecha. Entonces K sub 1 va a ser igual a la concentración de los productos, o sea, la formación de los productos, que es esto, el NO2, elevado a la potencia del de cociente. Y voy a escribir otra reacción, K menos 1, que ahora va, no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, K-1 va a ser solamente la formación de oxido, tetróxido de, nitro, de nitrógeno, N2O4. Cuando hay un equilibrio termodinámico, estas eh, concentraciones no varían y podemos establecer la constante de equilibrio como la división de K1 sobre K2. Entonces, K de equilibrio a ser igual a K1 sobre K2, y son estos valores que están acá. Entonces tenemos la concentración de NO2 elevado a la segunda potencia sobre la concentración de n 2 o 4 sí. elevado a la cociente, esto asumimos que es un 1, va elevado a la primera potencia. De esa manera podemos determinar la constante de equilibrio para esta reacción. Simplemente teniendo en cuenta las concentraciones en equilibrio. Ahora, en el laboratorio del día de hoy, les pido a ustedes que calculen, o que deben calcular tanto Q, que es el cociente, Q, que es el cociente antes de alcanzar el equilibrio, o los valores de la reacción antes de alcanzar el equilibrio, y también les pido que calculen K, que es la constante de equilibrio. K se calcula cuando ya no hay una variación en las concentraciones. Ahora vamos a ver cómo podemos desminar cuando ya no hay una variación. El laboratorio de hoy, entonces, les, como les comenté, es eh, cloruro de cobalto y principio de leche de Chen Collective, este que ustedes ven acá, en el cual vamos a tener eh, tres disoluciones en el almacén de reactivos. Tenemos agua destilada, que no la vamos a usar, y tenemos aquí tres disoluciones, una de cloruro de cobalto otra de ácido clorhídrico y otra de nitrato de plata entonces si leen la guía les va a decir generalmente que el cloruro de cobalto o el cobalto esta disolución de CO con CO CL2 cuando entra en disolución cuando hay presencia de agua se forma el siguiente complejo, el COH2O hexahidratado con carga positiva de H. Entonces vamos a trabajar con este ion, el, cloruro, el, perdón, el cobalto hexahidratado, el cation de cobalto hexahidratado. De del otro lado también tenemos el ácido clorhídrico HCl. A mí me interesa esta reacción que cuando el ácido clorhídrico está en disolución, H2O, vamos a tener iones cloro menos. Entonces vamos a trabajar con estos iones cloro menos, y al final tenemos también que la disolución de nitrato de plata, agno 3 donde entra en disolución, va a liberar iones plata, la GNO3. También solamente me va a interesar esta parte de la, los componentes de cada una de las disoluciones que están ahí. El cobalto en forma hexahidratada el ácido clorhídrico en forma de ion cloruro y el nitrato de plata en forma de ion plata entonces les, si ustedes leen la guía hay una reacción con la cual vamos a trabajar el equilibrio y es que el cloruro de cobalto hexahidrato perdón el cobalto hexahidratado cuando reacciona con ácido clorhídrico o iones cloro menos produce una reacción que entra en equilibrio formando el CO, el cloruro de cobalto, Cl4, con dos cargas negativas, más agua. En este caso serían seis moléculas de agua, pero para efectos de este laboratorio vamos a descartar las moléculas de agua. No van a contar para el cálculo de la constante de equilibrio, entonces si ustedes quieren calcular la constante de equilibrio o el cociente de esta reacción estoy señalando acá entonces a ver quién me ayuda, la, el cociente Q va a ser igual a la concentración de los productos, en este caso este es mi producto, solamente tengo un producto sería entonces la concentración de CO, CL2, perdón, CL4 dos cargas negativas sobre la concentración de los reactivos. En este caso tenemos el cloruro cuarto co exhidratado, COH2O6, dos cargas positivas, esta concentración, por la concentración de los iones cloruro que vienen del ácido clorídrico. Tienen una carga negativa. Elevado a la potencia, aquí el cloruro tiene una carga de 4, una cociente de 4. Entonces sería la potencia, este iría elevado a la potencia de 4. Otra reacción con la cual vamos a trabajar, pero a esa no se le va a determinar, la constante de equilibrio simplemente ustedes van a trabajar con estos valores, es el acomplejamiento del cloro. En este caso, si yo quiero quitar estos cloros que están formando, formándose acá, Simplemente yo lo que hago es eh, acomplejarlos con plata y la reacción es la siguiente. Iones cloro más iones plata producen eh, nitrato, de, perdón, cloruro de plata, que es un sólido insoluble que se precipita. Entonces cuando yo a, la reacción, a esta reacción le agrego plata, lo que voy a hacer es quitar estos iones cloro de ahí y favorecer el, esta reacción. Ahora les comento algo, esta reacción, esta reacción, ese color aquí, no, no, no creo que sea tan didáctico, pero esta reacción, el cloruro de cobalto, en esta reacción el cloruro de cobalto es de color rojo oscuro, el rojo carmesí. Cuando nosotros le agregamos ácido clorhídrico y se forma este otro ion, este otro anión, el anión que está acá. Este otro anión de color azul oscuro. Entonces, identificando los colores, eh, ya yo sé si la reacción está favorecida hacia este lado, hacia la formación de peruro de cobalto, o si está favorecida hacia la formación de eh, cobalto hexahidratado entonces les comentaba que tenemos, vamos a estar trabajando, solamente vamos a tener en cuenta esta, esta disolución, de esta disolución vamos a tener en cuenta solamente el cloruro de cobalto, de esta otra vamos a tener en cuenta el cloruro, eh, perdón, el cobalto exhidratado. de esta solamente vamos a tener en cuenta el ion plata. Ahora bien, entonces les comentaba que aquí tenemos en eh, el, el, el, el almacén de reactivos de la... Bueno, vamos a empezar desde cero y vamos a entrar a Check Collective. Y vamos a, a buscar la parte de equilibrio. Y en equilibrio, vamos a entrar al principio del chatelier. Y vamos a buscar la reacción de cloruro de cobalto. Este laboratorio que está acá. Esperamos a que cargue. Y nos damos cuenta que tiene, entonces. Dentro de las disoluciones, donde en el almacén de reactivos donde dice solution o soluciones, le damos clic acá, vamos a tener en cuenta que aparecen tres disoluciones. Una que es cloruro de cobalto, pero esta solamente me representa el cobalto hexahidratado Otra que es el ácido clorhídrico de semular, que solamente me representa los iones cloro menos. Y esta que me representa los iones plata. Entonces yo puedo cargar cada una de ellas en la disolución. Entonces, cuando yo cargo la de cloruro de cobalto, si se dan cuenta que aparece una, un cuadrito que es información. Este cuadrito que es información con este que vamos a estar trabajando. Bueno, la información que aparece descrita acá. Vamos a cargar las otras disoluciones, la de ácido clorhídrico Y de momento la de nitrato de plátano. Entonces el laboratorio les pide, o la guía les pide que carguen del almacén de reactivos, de la vidriería, carguen exactamente dos cosas. Uno, un Erlenmeyer de 2.50, vacío. Sí, este va a ser mi reacción, o mi reactor. Le puedo cambiar el nombre, mi name, y aquí va a ocurrir la reacción. ¿Qué reacción va a ocurrir aquí? Esta que yo le voy el cloruro de cobalto, perdón, el cobalto hexahidratado más ácido clorhídrico o iones cloro menos, va a producir COCl4, dos cargas negativas. Eso es lo que van a hacer ustedes. Aquí tenemos, como había comentado, el cloruro de cobalto es de ese color rojo oscuro, o rojo carmesí, y lo que vamos a hacer es agregar el cloruro de cobalto en este el Erlenmeyer que yo denomino ahora reacción. Simplemente lo agarro, lo sostengo, y lo suelto encima del elmer, Así. Y voy a transferir inicialmente 25 mililitros, tal cual como lo dice la guía. Le voy a decir POUR de manera precisa. Y ahí ya se han transferido 25 mililitros a mi frasco de reacción. Le doy en la like X para cerrar esto. Y simplemente poso esto por acá. De hecho, ya lo puedo retirar. Bien. Ahora, ¿qué voy a cargar también? Voy a cargar de la vidriería. Donde dice Other, Otros, voy a cargar la bureta de 50 mililitros. Le doy clic allí y ahí cargué la bureta de 50 mililitros. La voy a arrastrar hacia la derecha y voy a activar la vista detallada de esta bureta. Para ello voy a hacer clic derecho y donde dice Vista detallada. Me va a aparecer un menisco o me va a aparecer un indicador de la cantidad de líquido que tiene la bureta. En este caso la bureta tiene cero, no tiene nada. Por eso que aparece entonces allá arriba, aparece acá abajo en 50. Voy a transferir a la bureta, eh, por ahí unos eh, 20 mililitros de ácido clorhídrico, cuando yo, esto se corrió hacia abajo, voy a colocar la bureta un poco más arriba y voy a tomar la disolución de ácido clorhídrico, que es esta, y la voy a posar sobre la bureta y se me despega el menú y voy a agregar más o menos 20 mililitros de ácido clorhídrico la bureta y listo, ahí me está marcando el menisco en 32 ahora lo que voy a realizar es lo siguiente voy a posar la bureta sobre el lemeier y se forma la siguiente conformación como si fuera a ser una titulación como esto no se está viendo muy bien voy a dejar la la corrección un poco más abajo y vamos a colocar la se ve ya parece que está dentro del, del, del espacio de trabajo voy a empezar a agregar entonces eh, un mililitro de ácido clorhídrico entonces aquí donde dice la cantidad precisa voy a colocar un mililitro y le voy a decir a transferir o traspasar donde dice pool y ustedes se dan cuenta que esta información que aparece acá es la del frasco que se llama reacción. Empiezan a variar las concentraciones de, a, de cloruro, de, de cobalto, perdón, de ion cloruro y de COCl4. Ahí la reacción que les mencionaba empieza a ocurrir. El cloro empieza a desplazar el, de moléculas de agua y a formar la, eh, la molécula de anión de cloruro o tetracloruro de cobalto se dan cuenta que el, el cobalto hidratado la concentración empieza a disminuir, ¿sí? lo mismo ocurre con la concentración de iones cloro, de ácido clorhídrico, pero empieza a aumentar la concentración de cloruro de, de cobalto, tetracloruro de cobalto con cargados negativos. Voy a seguir añadiendo de a un mililitro, ahora ustedes tienen cada... No estoy seguro cada cuánto. Vamos a cada cuánto en la primera. A cada 2 mil litros. Listo. Entonces ya yo ahí le agregué uno. Voy a agregarle el siguiente. Llevan 2 mil litros. Y lo que debo hacer es lo siguiente. Le voy a tomar una captura a esta. a la información de la reacción. Cada 2 mil litros voy a empezar a capturar. Y voy a calcular la constante. Voy a, voy a mostrar lo que acabé de capturar. Está en el escritorio. Listo. Aquí está lo que capturé. la Captura que acabé de hacer. Y voy a calcular el cociente U de la reacción. Es decir, voy a tomar la concentración de cloruro de cobalto, tetracloruro de, de cobalto con carga negativa, que es exactamente... Bueno, esto, esto me lo puedo traer para acá. Ahí, ahí está. Voy a poner esto para acá. Listo. La de color blanco. Entonces vamos a calcular el cociente de esta reacción. Aquí yo le he añadido 2.000 mililitros. de ion Cl-. Y el cociente Q de esa reacción, Q de 2.000 mililitros, va a ser igual a la concentración de quién? De esta señorita. Y es esta... Esta concentración no es... Este. Marcarlo con otro color el cloruro de cobalto y es 0.0797397, 73 97 dividido entre la concentración del cobalto exhidratado, vamos a colocarlo con otro color o alto exahidratado, que es este señorito que está aquí, y la concentración es 0.86, perdón, 84, 61, 86, multiplicado por la concentración del cloro, que es este otro señorito, y va a colocarlo con otro color, este señorito que está acá, que es 2.8, 42 178. Las constantes son adimensionales, así que no les coloco las unidades acá, pero debo tener en cuenta que como el cloro en esta reacción tiene un cociente de 4, la concentración de cloro debe ir elevada a la cuarta potencia. De esta manera calculo Q con 2 mililitros. Entonces Q con 2 mililitros va a ser igual a, ahora se si una calculadora, entonces vamos a hacer el cálculo 0.079, 7397, entre, abro paréntesis, 0.84, 61, 86, por la de que es 2.42 178 elevado a la cuarta potencia. En la calculadora, por ejemplo en la mía, para elevar a la cuarta potencia debo buscar el símbolo este que significa el número ejemplo, A. buscar este, este símbolo, entonces si yo quiero elevar un número a la cuarta potencia, simplemente diría mi número, que es A, este símbolo, y el 4, y esto significa que es A a la 4. Y mi constante, perdón, mi cociente de, de reacción es 2.73, 95, vamos a hacerlo así, por 10 a la menos 3. Listo, de esa manera ya calculé Q con 2 mililitros. Y el ejercicio, les pido a ustedes que pacientemente vayan agregando 1, otro mililitro, hasta que la reacción, y aquí van a calcular también, tomar captura de pantalla, van a calcular cocientes. Hasta que la reacción cambie de color, voy a seguir aumentando hasta que ustedes noten que la reacción va a cambiar de color. Si vamos a ver uno, otro, voy a seguir agregándole otro, otro, otro, notan ustedes que está cambiando el color de la reacción que, de la solución que está ahí abajo, otro, voy a seguir agregándole otro, otro, otro mililitro, otro mililitro, otro mililitro, otro mililitro, otro, bueno, aquí todavía me hace falta más, he agregado 20, voy a sacar la bureta, voy a agregar más ácido clorhídrico en con la bureta, Otros otro 20. Profe, disculpa, se supone que vamos a seguir agregándole cada dos mililitros, vamos a realizar la operación, ¿Sí? Así es, sí señorita, cada dos mililitros hacen captura de pantalla y calculan los cocientes este laboratorio es bastante eh, extenso, así que como son en grupos pueden dividirse. Aquí un grupo realiza, no sé, son tres, eh, tres sesiones que son bastante extensas. Una que es esta, la deformación del cloruro de coalto, que les comento por acá, son, son tres procedimientos, procedimiento A, procedimiento B y el procedimiento C. Entonces, si ustedes quieren, como son, son alrededor de, ¿cuántos grupos? Son, o sea, son como 10 personas, 5 grupos, más o menos. Si ustedes quieren, dividan su trabajo y luego comparten entre ustedes datos para realizar así las explicaciones correspondientes. a. a. Entonces voy a seguir agregando... A, Ácido clorhídrico acá, o iones cloruro, y van a notar ustedes que ya se cambió la reacción de color. Tengo que llegar hasta un punto, o sea, ya aquí, eh, cuando la reacción cambia de color, eh, se ha formado entonces el cloruro de cobalto, y si, sigue habiendo presencia de cobalto exhidratado, de cloro, y también de cloruro de cobalto. En esto hay, hay de todo, simplemente que está más favorecida la formación de cloruro de cobalto. Porque es el color del cloruro de cobalto el que nosotros podemos apreciar. Debemos entonces dejar que esta reacción alcance el equilibrio, es decir, que las concentraciones ya no varíen más. Si sí, va a llegar un punto o un momento de la reacción en donde estos valores van a dejar de variar. En ese punto, en ese instante, nosotros vamos a estar, ¿sí? aquí las concentraciones de cloruro de cobalto están disminuyendo, las otras de, de del cobalto y de cloro están disminuyendo, y la del cloruro de cobalto está aumentando, hasta que llega un punto en donde alcanzan un equilibrio las concentraciones. En ese momento, cuando ya las concentraciones no varían más, más allá de la... Tercera cifra decimal, o sea, yo aquí ya puedo decir que esto está en un equilibrio, pero como ustedes van a estar trabajando eh, mucho tiempo con esto, ¿no? se pueden esperar hasta que se establezca el equilibrio. Noten que cada vez que yo agrego algo, eh, varía la concentración y me toca esperar nuevamente que el equilibrio termodinámico se alcance. Voy a seguir agregando aquí simplemente para... Sí, voy a seguir agregando, ahí ya lo suficiente, voy a retirar la probeta, voy a colocarla por un lado, y aquí tengo mi reactor, y tengo que estar pendiente entonces de estos valores, de esta tabla, de las especies que se encuentran presentes. Eh, eso es con respecto a la primera parte, o la parte A del laboratorio, simplemente van a agregar ácido clorhídrico, y van a registrar capturas de pantalla cada 2 mililitros de ácido clorhídrico, calcular los cocientes de la reacción y ya cuando haya cambiado de rojo a azul van a determinar cuánto volumen de ácido clorhídrico adicionaron usando la cuántos mililitros han agregado de ácido clorhídrico. Yo perdí la cuenta porque yo simplemente le daba agregar, y ustedes tienen que eh, mantener ahí cuántos mililitros le han agregado. Con la concentración van a calcular las moles eh, de soluciones. Y va a llegar un momento en donde todos los cocientes que ustedes calculen, que ustedes empiezan a calcular al inicio, o sea, supongamos que aquí esto va aumentando en cada 2 mililitros. Ustedes van a calcular un, un Q a 2 mililitros, Q a 4, Q a 6, Q a 8. Va a haber un momento en donde Q va a permanecer constante. En ese momento donde Q permanece constante, ustedes dicen que se alcanzó el equilibrio termónico porque ya... En este momento las concentraciones tanto de cobalto exhidratado, cloro y cloruro de cobalto ya no están variando más en mi reacción, en mi frasco de reacción, no están variando más y aquí ya yo puedo calcular la, eh, la constante o el cociente y ese cociente va a ser eh, la constante de equilibrio. Ahora eso es con respecto a la parte A como les comentaba, ahora la parte B, nosotros vamos a perturbar este equilibrio el equilibrio que ya se alcanzó aquí lo vamos a perturbar quitándole cloro. ¿Cómo vamos a quitarle cloro? Según esta reacción que está acá abajo, le vamos a agregar nitrato de plata para que esa plata se una con el cloro y forme un precipitado. Al haber poco cloro, o al estar quitándole cloro a la reacción, por el principio de Le Chatelier, que es un principio de conservación del equilibrio, la reacción va a estar Va a favorecer entonces la formación de cobalto exahidratado. Si sí, como yo ahora le estoy quitando cloro, esto lo voy a hacer yo, voy a sacar ese cloro de ahí. La reacción va para mantener el equilibrio, va a empezar a romper estos enlaces y liberar cloro. Para que las concentraciones permanezcan más o menos constantes y el equilibrio no se ve afectado. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en el siguiente ejercicio, perdón. Es lo que van a hacer ahora, agregar nitrato de plata a la reacción, ¿sí? De igual manera, van a contar cada, cada tantos mililitros de nitrato de plata, aquí no, no sé cuánto están. Bueno, no, no, no se les dice cuánto. Bueno, sí, van a agregar de a un mililitro, van a igual agregar de un mililitro contar cada, cada dos, cada cuatro mililitros. Si van a tomar nitrato de plata, lo van a posar por aquí y vamos a empezar a agregar de a dos mililitros. Un, van a ver que las concentraciones empiezan a variar, vamos a seguir, a, capturan pantalla, calculan cocientes. Agregamos otros dos, otros dos, otros dos, otros dos. Otros dos. Quizás me habré excedido un poco de ácido clorhídrico. Y la reacción está empezando a virar nuevamente al rojo, que es, eh, es el favorecimiento de la, reacción, de la formación de esto. La reacción cambia de azulito, de azul oscuro va a cambiar a rojo, porque yo le estoy quitando cloruro de cobalto, y entonces, perdón, cloruro, iones cloruro, entonces esta reacción va a empezar a favorecer la formación de esto, ¿sí? Y por eso es que ustedes observan el color rojo. Allí. Simplemente luego, ahí, igual, de igual manera van a calcular concentraciones por constantes, porque van a tener en cuenta concentraciones constantes, y vamos a agregar nuevamente ácido clorhídrico con la bureta. voy a llegar aquí a 5 mililitros para llegar nuevamente al color original azul que me interesaba cuando el frasco está vacío simplemente lo que hago es eliminarlo y cargarlo nuevamente lo sobre este agregar otros 5 y que estamos llevando nuevamente al equilibrio de la formación del cloruro de cobalto del, del anión cloruro de cobalto entonces aquí ya tengo la, el anión cloruro de cobalto voy a esperar que esto se homogenice ya las concentraciones no varíen más y esa sería la parte B del laboratorio vamos a eliminar iones cloro con nitrato de plata, ¿Sí? y van a explicar el efecto que tiene sobre el equilibrio a complejar los iones cloruro con nitrato de plata. La otra parte del laboratorio, la parte C, que es el efecto de la temperatura. Bueno, sí, sí, sí, sí les da porque la parte C corresponde a dos... Eh, Corresponde a tres procedimientos que hay que hacer en la parte C. ¿sí? Entonces, si ustedes quieren dividanse, yo no tengo ningún problema, simplemente que cada uno explique bien qué es lo que, está haciendo, qué es lo que se hizo en cada parte. Listo. Supongamos que esto ya alcanzó el equilibrio, ya yo esto dejó de variar, y ahora lo que voy a hacer es variar la temperatura de la reacción. Voy a eliminar estos, el Meyer, que ya no me sirve, tanto de las dos disoluciones, inclusive voy a eliminar la bureta para evitar distracciones en la pantalla. Simplemente me voy a quedar con el frasco de la reacción. Y asumiendo que estas concentraciones que ustedes ven ahí en la izquierda no varían. ¿Sí? Ya ahí, por lo menos en mi caso, ya dejaron de variar. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a darle clic derecho a mi orden mayor, clic derecho, y donde dice propiedades térmicas, voy a activar eso de propiedades térmicas. Entonces van a hacer lo siguiente: hay un grupo, bueno, ustedes quieran va a aumentar la temperatura a 100 grados centígrados sin activar esto, sin activar al lado por el otro. Y van a notar entonces acá en la parte izquierda, cuando yo le voy a dar ok, que la temperatura aquí aumenta hasta 100 y por el principio de la Chatelier, la reacción empieza a buscar su equilibrio termodinámico. Entonces va a haber variaciones de las concentraciones hasta que la la acción alcanza una temperatura más o menos de 24 a 25. Entonces el laboratorio o la guía les dice que un, un procedimiento es aumentarla hasta 100. ¿Sí? Van a aumentarla hasta 100. Se les dice que aumentemos la temperatura hasta 100. Y vamos a registrar las concentraciones con capturas de pantalla en espacios de 4 segundos. Entonces ya ahí está. Sí, les voy a dar OK. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 y tomo mi captura 1 2 3 4 y tomo mi captura en espacio de 4 segundos están viendo que la temperatura empieza a disminuir y cada 4 segundos voy a calcular la los, el, co el cociente de la reacción esa es una parte del laboratorio el otro es de igual manera vamos a cambiar las propiedades térmicas de mi disolución propiedades térmicas y la voy a colocar a cero grados centígrados. 0 Celsius. Y también voy a hacer lo mismo. Entonces, a cero Celsius, ahí está cero, la temperatura empieza a aumentar y cada 4 segundos voy a, a... a... a capturar la pantalla hasta que la temperatura alcance más o menos 24 o 25. Cada cuatro segundos y a cada instante de tiempo, ustedes van a calcular el cociente de la reacción. ¿Sí? Si. Luego... Si lo desean, van a, calcular, van a realizar una gráfica de la variación de la cociente con la temperatura. Y le queda registrada la temperatura. para eso es una parte del laboratorio, de, bueno, de, las, de la variación de la temperatura. Aquí está, temperatura en 5, en 15. Ah, no, este, este es nuevo. Este es diferente. La parte 4 del laboratorio indica lo siguiente. Ahora yo voy a darle clic derecho al, al Meyer y le voy a activar propiedades térmicas, y aquí le voy a activar el que está aislado del entorno, es decir, mi sistema no va a perder calor al entorno, va a ser un sistema cerrado, sí, un sistema aislado, por así decirlo. Entonces voy a empezar a una temperatura de 5, van a notar que la temperatura en 5 se mantiene, ya no está variando, y van a obtener aquí unos datos de concentraciones con esos datos también van a calcular cocientes y temperatura. Eso es lo que van a usar para llenar esta tabla que está acá. Entonces, en 5 la concentración es de cobalto exhidratado, en 0.097 la concentración de iones cloruro es 6.25 y la concentración de cloruro de cobalto es 0.028. Entonces esos datos iban a calcular q porque es constante equilibrio porque aquí no están variando la temperatura pero aquí no están cambiando las concentraciones simplemente estamos variando la temperatura para eso lo hicimos para 5 lo vamos a hacer también para 15 25 hasta 95 simplemente le voy a clic derecho propiedades térmicas dejo activado el botón del lado del entorno y ahora le voy a subir la temperatura a 15 ahí cambia el color porque se está favoreciendo la formación de, de algo, de uno de los dos reactivos productos, y van a calcular también las concentraciones, propiedades térmicas, sea 65, van a ver que, la, que favorece la formación del otro, entonces con esos datos ustedes van a intentar elucidar eh, si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Cómo varía la constante con respecto a la temperatura? Pues de eso se trata el laboratorio, de entender variación de la constante de equilibrio o cómo, por el principio de Le Chatelier, la ecuación siempre busca, o la reacción química siempre busca el equilibrio termodinámico. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Cómo se va a proceder? Y como les dije, eh, son varios procedimientos. El punto 1, el punto A, tiene eh, cálculos a cada 2 mililitros. El punto B también tiene cálculos a cada 4 mililitros. El punto C tiene cálculos de capturas a cada 4 segundos y cálculos de constantes a cada... Eh, manteniendo el lado del entorno los incrementos de temperatura, entonces son más o menos 3 y 2, 5, ustedes si quieren se pueden distribuir los grupos de laboratorio, creo que son, sí, son, y cada uno hace una parte, luego se comparten los datos e intentan elucidar la información que está pendiente, de esa manera también hubiésemos trabajado en el laboratorio, dado que hay poco material, o sea, debería hice un trabajo si estuviéramos presenciales. Eh, cuando hay poco material de laboratorio, simplemente nos eh, prestamos los datos con los otros grupos, aludiendo también a la colaboración. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene duda de cómo se va a proceder con respecto a esto? Profesor, disculpen, me voy a volver a ver las fórmulas con las que vamos a estar trabajando. Sí, claro, a pesar de que las fórmulas están acá escritas en la guía, no, no están, no están, pero bueno, sí estaban en... Acá sí están, no sé por qué acá. En... Ah, una cosa, en... acá yo me equivoqué. Es concentración de C, D sobre A. O sea, aquí está, está invertida la, la constante. Y las reacciones son estas. No sé por qué no aparecen allá. Voy a convertir esto en PDF y subirlo allá también. Esta es la reacción con la que van a trabajar. Descartando obviamente el agua, porque el agua no aporta iones eh, interesantes para el equilibrio aquí. Voy a convertir esto a PDF y la subirlo allá también. listo criterio químico editar esto y le voy a añadir el aquí. Aquí, químico listo Lastimosamente este de laboratorio.doc no se ve. Voy a hacer una copia. pueden editar, guardar. Entonces, aquí creo que sí se ven las lecciones. Sí, aquí sí se ven las lecciones. Con la que van a trabajar es esta para el cálculo del equilibrio. Ahí está la reacción de nitrato de plata y la tabla que quieren. Y si tienen alguna duda, acá estamos reaccionando, no sé si es que no se mucho. En algunas calculadoras, no sé la versión que ustedes tengan, pero para elevar, elevar al cuadrado también es y eh, a la x. Este simbolito hay que buscarlo. Vamos a ver. Y le comento aquí. También una casi o este, este, este, este, este, este. y para elevar a la potencia. A la, utilizo esta tecla de aquí. Que por ejemplo, 9 a la, a la 2 a la 4, sería entonces 2 este de esta tecla y 4. Voy a probar. 2 elevado a la 4. eran 2 por 2 por 2 juegos 2, 16. 7. En este tipo de calculador, en las de eh, 82MS, esta es la tecla para elevado. Creo que hay otra versión más antigua. Cuando yo estaba en mi universidad. Bueno, era esa, era esta. Sí. bueno, como los tiempos han cambiado tanto, cuando yo estudiaba la tecla para elevar a la y potencia era esta. Entonces, si yo quería elevar 2 a la, a la 4, simplemente un día 2 esta tecla y el 4, donde Y es la potencia. Entonces, quien tenga calculadora de este antiguo, con esta tecla. Si tenemos calculadoras modernas, es con esta tecla para elevar a la potencia diferente al cuadrado y al cubo. Acá está para elevar al cubo, acá está para elevar al cuadrado, para elevar a cualquier otra potencia es con esta tecla que está aquí. Ahí está. Este es el gráfico. todo Listo. Otro tipo de calculadoras. No se ve muy bien. Y aparece esta es la misma tecla de elevado a la y a potencia. Pero si, no, si no encuentran esta tecla, debe ser esta otra. Voy a dejar de grabar. Eh, una vez esto esté grabado, les subiré.